Mi plumita me habló Me dijo cosas que yo puedo repetir Para que voten por mí Mi plumita me habló sí, Me dijo cosas que yo puedo repetir Para que voten por mí Me dijo que Naruto se trata de monos los niñas, que los otakus son hueones y que dijo comprarán Me dijo que haga cosas locas, que perdiera la vergüenza Si la gente es muy tonta, es fácil hacer la lesa Que siempre dará lo mismo, mi notorio abajito Incluso hablar de abstinencia justificando el nepotismo Esposo, madre, hije, primo, aforrarse de lo lindo Agarrando lo que puedan directo de sus bolsillos Mi plumita me habló, me dijo cosas que yo puedo repetir Para que voten por mí mi plumita me habló me dijo cosas que puedo repetir para que voten por mí Vota por mí